¿Crees que Leonel se va o se queda del PLD? Bueno, me entendéis Y ahí pedí ¿Tú crees Se va. ¿Tú crees que se va? Sí. Se ¿Tido? vaya, que se vaya. ¿Ya doy? Se vaya. Claro. Ahí no sé nada yo. Usted no sabe nada. No opina nada. Bueno, eso es lo que quiere. Que... Decir que ahí se queda. ¿Qué crees que se queda? Bueno, yo para mí no sé. No sé las la decisiones de él. Bueno, mi opinión es que debe voy a ya. Ya está bueno. ¿Cómo? Que debe de irse ya que está bueno ya. Ya Leonel pasó de moda. ¿No? Que llegue ahora que le dé paso a Binader. Leonel se queda ahí. ¿Se queda? Que soy yo que se lo digo a usted con... con. con... Gonzalo Castillo. Gonzalo. ¿Cuál? Bueno. No te sé decir. No me sabes decir. No sé, mi no, Yo no sé. No sabes. No. Está nula ahí. Sí, yo no soy política, no sé. ¿Cómo se queda en el partido? No sé. <risa> no sabe. No sé. Se va. ¿Y usted? ¿Qué usted cree? Se va. Se va del partido. Que se vaya. ¿Usted dice que se vaya? Se va. Se va. ¿Y usted, caballero? ¿No hacemos la cabeza? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ya se va. Deja el pueblo tranquilo. ¿Usted cree Pero que... que sí. ¿Y usted? Se vaya. No lo No lo queremos.